Bueno, me ha llegado un paquetillo de eventos mágicos, que no he abierto todavía y lo quiero abrir, aquí veis mi nombre y tal Sospecho que es de un sorteo de, de Luis Novar, que os dejaré por ahí en el canal Pero bueno, vamos a intentar abrirlo, que está esto que no vea. Hostia, como está esto de duro Yo lo han puesto a esto más fiso de... Madre mía, parece que está forrado como cuando yo iba al colegio, que forraban los libros con, con el ficho ese de pegatina. Mm, no ¿Te Cojo tijera. José, me estoy diciendo que cojo una tijera, pero. Perdón. Vale. Sí, es que, <risa> que sea jojoro, la vida. Bueno, a ver, soy como soy. Bestia. Tú me quieres igual, aunque sea así de burro. Adiós. ¡Mira que ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Mira qué! A ver, es una taza, que, es una taza que, que me tocó el otro día en un sorteo de YouTube, para que veáis, del canal de Luis Noval, que es un, un mago, que lo conozco, bueno, lo sigo desde cuando teníamos el canal de Nuestro Magia, y, y la verdad que, que, bueno, el otro día tenía un sorteo, le di a participar, y os quiero enseñar la tazilla que, la pedazo, la pedazo de taza... Y quiero compartirla con vosotros Y quiero también, pues nada, subiré oh, Mira, esta es la taza Aquí está está Luis Y por aquí, pues ya veis Su canal de Youtube, que dejaré por aquí arriba En la descripción Con sus redes sociales y demás Oye, la taza está Está chula, ¿no? Bueno, eh, Luis, te prometí Que la iba a estrenar Y no te preocupes, que lo más seguro Es que la estrene con esto ¿Vale? Pero ya cuando eso ya en privado ya te lo mandaré la foto, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias por la taza, tío, que me hace mucha ilusión que me toquen cosas por YouTube. Así que nada, aquí os dejo, ¿eh? Os dejo el canal de Luis por ahí para que lo sigáis. ¡Chao! A ver, eh... esto os voy a decir una cosa. Que si queréis mandarme tazas, mandarme regalos y tal, no hay ningún problema. Os en contacto conmigo y yo acepto regalos de todo tipo, ¿eh? ¿Vale? No, Pero no una hora ningún... que estés ¿Eh? ¿Cómo? Una hora que estés tú, porque si no me, me toca recogerlo a mí Bueno, eso ya Pero veremos Si una... sí, igual nos mandan yo qué sé, nos pueden mandar un montón de cosas Así que nada, sí. eh <risa> que escuchad Que, que yo <risa> Que yo, lo que queráis Mandarme, lo acepto y os lo saco por aquí Y, y os menciono Lo que queráis, no, eh. Que sin ningún no problema comida. <risa> O comida, bueno, si me mandan comida mejor Así que nada, venga, anda Besitos